Algué huera la jurio, ruslenian lich mochigme, napulige machisar machizar alamli, reurastigo Juani. Al ligue jurarru, Lig ligue jare alamli, Napu napuligar anliminile, Napurigar regarruquemra alwe Juani. Cher humue, ligue Juanica, machigme, ruyele, Napurigara sebli, namamra, regan heli. Table neju, algué Napurugachka, jurarinile, raramrigu irmia. Alwenapu Cristo Anilime Neca Table Alwe jun. Lico Rukeli Ru Juani alwe alambrite. Alige ko mwehu alwe stegme Napu Eliasis Anilim na Nile napu anile Onorugme. Lige Juanica Anele. Neca Table Hum. Lig sin sine Rukele. Alwena Pruwime Nile napu Onorugme. Alwe napunawamerae. Alwe jurque muelico. Anile alwe daramri. Ligue juanica anele. Table. Ligue alwe daramrika anele. Cherhu muelico. La rupo gru. Napurgarra muelra machigme. Ruyewampa. Alwe wera Cuse Chonigo muelka. Ligue juanica anele. napuanile anile alwe rio ya tigme. Isaíasi anilime. Arwena brui menile na panaile Anele Aneile hwani. Ne kape ichmehu. Arwena puwerra ichmehu. ale na mehu rega aniga. Wara ogwe hate si arwe we na simirmirhu warura onorume. Uchekhare na phura rimnire are ruslenka. Arweka bariseunire. Lige Mwe tabre are rew nisaka. ka nagwaag me ni saka rige tabre edia si ni tabre algue uche bire riyo ni saka onorugme liko chon gareura moi ligue hele neka peedga ba uite rewra mehu peed riyo astigena napu mochi emi napu emi tabre machi ceriko arwe riyo arwe napu pe Abe wakrú la hu me chi. Neka hu pioni. Pe abe utbe la hu Ara ale betanya anelichi, Ale bahuniga, bakochi jorani anelichi, O mi Yenli yenli machinme hu. Ale napuasale Juani raramli reura. Lige melen la rawebe abe li. Juani kaitele esusi eh, ambeka Enagi Lige Juani kanele raramli woi arai nese he Vilerio napu onorug mehurale de pe napu meleboli hu napu arwe rada mriboi chatri bo tachanera emi Napuneru neru yanye yabe Regariga riga Ne. pe we nawamra biderio abera pena te keme metigane chi arwe ka yasi besteg Alweka Nabib Neka table macheque e Neka ilgape rebramia Uite, Raramli Israelita, Napuriga Alwera raramli Israelita, Rama Chimela Churgasko Alwena Punawamrhu Rebgachka. Ligesine juani Anile. Neka Ray Tetru Onorug Sebachi Gena Wichimoba. Napurigabile Baloma Neraga. Alarigana Watru. Lige al baroma, es susici, asibatru. Ne macheko, macheco, cheri rionimio. Napuligue onorugme nechinure raramli, reuranlega, bauite, ligue reuye, onorugme nechirrega. Naputlige muetea, onorug marguara, pare bugachka rekinichi, jale al asibasa. Al reurame, bone onorugme alwarte. Ye onorug marguara, yamra raramli. Ligue Tetru, Nenarechi, Onorumarwara Neka Emiru Yegru, Yerioka, Guarura y Inoraco.